Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora, a qué hora estés escuchando este video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Ya estoy, ya saben, cuando yo llevo Escorpio, Sagitario, ya después de haber grabado tantos videos, los grabo todos en el mismo día, por supuesto. Eh, ya estoy eh, para cualquiera, no. Eh, vamos hoy... Con la clase 248, ya faltan menos, ¿eh? cada vez menos clases. En esta clase 248 vamos a ver el sol en escorpio, en la casa 6 y la casa 6 en escorpio. Y después vamos a ver eh, el sol en escorpio, pero en la casa 12 y la casa 12 en escorpio a ver cómo funciona esto, pero antes te tengo que decir lo que me dicen que te diga, te, siempre me dicen, no te olvides de decirle que se suscriban al canal, que le den click a la campanita, que le den like al video si les gusta, y si no les gusta denle like lo mismo, no les cuesta nada, y, y que me dejen un comentario abajo. Todo eso hace que el algoritmo de YouTube se vuelva loco y empieza a decir, no, no, empieza a recomendar mis videos. Así que a vos no te cuesta nada, a mí me ayuda un montón. Y si tenés amigos, amigas, amigues que sepas que le puede interesar la astrología, compartiles el video. Eso me ayuda todavía más. Y únete a nuestro canal acá, acá. Eh, a nuestro canal de eh, telegram eh, nuestro grupo de telegram no es un canal, es un grupo de telegram eh, que ya somos más de 600 miembros y todos los días estamos hablando de astrología es la manera más fácil de aprender astrología en el mundo y además gratis, ¿qué más querés? y por supuesto nuestro portal que en breve es, lo estamos rediseñando y en breve va a ser un portal completo de astrología donde vas a encontrar todo, todo lo que necesitas saber sobre astrología. Eh, con muchos colaboradores, astrólogos con experiencia y astrólogas con experiencia que te van a en enseñar un montón de cosas. Patagoniaastral.com ¿Podés entrar por el antiguo link? Sí, sí. Centro Aprender Astrología punto com, Pero era muy difícil Patagonia patagoniaastral.com.ar Patagonia Como vos le pongas vas a Todos los caminos llevan a Patagonia Astral eh, Bueno Ya hice todas las publicidades Creo Así que ahora sí vamos a la clase Así como lo estás viendo Sol en Casa 6 Ya lo sabés Trabajador, investigador y solidario Pero si la casa 6 está en escorpio Está hablando de competentes, sólidos, comprometidos Si el sol está en escorpio Está hablando de personas sexuales, investigadores, profundos, obsesivos, vengativos, crueles Entonces si yo tomo de esas palabras claves Una palabra clave de cada uno de los ítems es posible que estemos ante una persona comprometida, obsesivamente, con el trabajo. Ah, pensaste que te iba a decir con la sexualidad. No, con el trabajo. Me gustó más en este caso. Pero yo te dejo el reto de que me dejes en comentarios qué palabras claves usarías vos y cómo formarías tu oración. Ahora sí, vamos Ay, ah, te voy a dejar otro reto más. Eh, un desafío para que lo hagas. ¿Qué pasa si este Sol, en vez de estar en Escorpio, estuviera en Sagitario? Pero esta casa, dentro de la casa 6, o sea, estuviera por acá, por ejemplo, a 2 grados de Sagitario. Pero esta casa 6 está en Escorpio. ¿Cómo unirías las piezas ahí? Vos ya sabés lo que significa Sol en Sagitario. Ya lo vimos en las primeras clases, en las clases de planetas. Así que andá y repasá. De paso. Y me lo dejás en comentarios, por supuesto. Déjame comentarios. Me encanta leerlos. Siempre los leo todos, todos, todos. Ay, disculpen. Bueno. Sol en Escorpio. Eh, en casa 12. Y este sol en escorpio, en casa dos, eh, la casa 12, también en escorpio. ¿Qué pasa? Sol en casa 12, sensible, insatisfecho, encerrado. ¿Sí? Autoencierros. Casa 12 en escorpio. Persecuciones poli eh, policíacas. Eh, o sea, no persecuciones policíacas. ¿Le gusta <coughs> un sol en casa? Eh, una casa 12 en escorpio, perdón, les gusta investigar las persecuciones, las cosas policíacas, lo oculto, ¿sí? Sol en escorpio, sexuales, investigadores, profundos, obsesivos, vengativos o crueles. Y o crueles. Eh, quiere decir que si tenemos esta configuración en el estudio que estamos haciendo, podemos estar ante una persona con gran sensibilidad a la investigación de lo oculto. ¿Ves qué fácil? Ir armando. Si sí, entonces yo me encuentro con una carta natal, estoy atendiendo un cliente, me encuentro con una carta natal que tiene la, eh, el sol en la casa 12, en Scorpio, la casa 12 en Escorpio ¿Qué le digo? Mira, seguro, seguro que a vos te gusta Siempre estar desocultando cosas Investigando lo que está oculto Sacando a la luz eh, Temas de investigación Temas policíacos ¿Ven cómo voy llevando la sesión? Bueno, ojalá estos tips Les sirvan para su oficio de astrólogos cuando trabajen como astrólogos. Les mando un abrazo enorme. Acá les dejo, me olvidaba de decirles, en este cuadrito que queda al lado en estos últimos 20 segundos, eh, este cuadrito que eh, está toda la lista de reproducción de videos short. Y no sigo hablando porque si no, ya deja de ser short, se hacen larguísimos. Tampoco son short de un minuto. Traté de hacerlo si no me entendían nada. Así que los estoy haciendo lo más corto posible, pero a mi modo. ¿Ustedes me quieren así o no? Bueno, díganmelo en comentarios si me quieren o no me quieren. Cualquiera de las dos, ¿eh? Les mando un abrazo enorme. Que tengan un día maravilloso. Chau, chau, chao. Hasta mañana.